¿Qué le parece la movilización? Bueno, ahorita pues estamos comenzando en horas de la mañana y se hace un poco el estreno, pero eso empieza a caminar rápidamente hace su voto normalmente como todo. ¿Cómo ha sido la participación de cada una de las personas? Bueno, honestamente prácticamente todo bien, hasta la presente. Bueno, hágale un mensaje, un llamado a las personas que se encuentran en su casa para que vengan a votar. Bueno, le hago un llamado a todos los compañeros, compatriotas, que vengan a votar. Y prácticamente porque el voto es lo más esencial para todo. Pues. Bueno, y seguimos aquí con una de las personas que ya ejerció su voto. ¿Me dice su nombre y su apellido? Miguel Antonio Bastos. Bueno, ¿qué le pareció el proceso adentro? Rápido. Que salgan y que me acudan masivamente porque necesitamos el voto para sacar a Venezuela adelante. Este, bueno, este, diga una pregunta, ¿usted confía mm, al del CNE? Sí, cómo no, es muy correcto y, y es muy transparente.